Mejor que garganta profunda. Ah, eres tú. Qué mala pinta tienes, Snake. No has envejecido bien. ¡Te al infierno! Fox, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? A la muerte. Solo tú puedes salvarme. Ox, quédate al margen. Piensa en Naomi. Naomi. Únicamente se concentrará en vengarte. Naomi. Eres el único que podría detenerla. No, no puedo. ¿Por qué? Porque yo fui quien mató a sus padres. Era joven entonces. Y no fui capaz de matarla a ella también. Me sentí... Decidí llevarla conmigo. La crié como si fuera mi propia hija para aliviar mi sentido de culpabilidad. Incluso ahora me considera su hermano. Box... Desde fuera, quizás hayamos dado una imagen de hermanos felices, pero cada vez que la miraba, veía a sus padres con la vista clavada en mí. Dile la verdad. Cuenta de que fui yo quien lo hizo. ¡Ahí estáis! Queda tiempo. Este es el último regalo de Carl canta profunda. Lo voy a inmovilizar, Fox. usamos lebreles reales? ¡Fox! ¿Cómo es de fuerte ese exoesqueleto tuyo? ¡Snake! ¿Te vas a quedar ahí sentado a ver cómo muere? ¡El ¡Zorro atrapado! ¡Es más peligroso que un chacal! ¡Ha destruido el visor! Creo que eres digno del nombre en clave, Fox. ¡Pero ahora estás acabado! ¡Ah! ¡Dispárales digno! ¡Fox! ¡Vamos, dispárame! ¡También le matarás a él! Ahora, junto a ti, puedo morir. Por fin. Después de Zanzibar, me sacaron del campo de batalla. Realmente, ni vivo ni muerto. Una sombra eterna en un mundo de luces. Pero pronto... Todo acabará por fin. ¡Muere! Snake, no somos juguetes del gobierno ni de nadie más. Combatir era la única cosa para lo que servía, pero al menos siempre luché por aquello que creía. Snake, adiós. Ni siquiera a ti you